Hola bueno, amigos, bienvenidos a De Todo Un Poco. Este va a ser un capítulo más del tema de los egipcios, de cómo se construyeron las pirámides. ¿Sí? Hoy me estuve documentando. Le tengo dos, dos temas de, o probabilidades de cómo fue que se construyeron las pirámides. ¿Sí? Eh, de, estos dos, de estos dos temas, eh, les voy a comentar que... Las tomé de una una página donde hablan sobre Egipto, ¿sí? Eh, está un poquito más completa que la primera que vi, que era acerca de, de un video de un youtuber. No voy a decir su nombre, no quiero darle promoción <ríe> para que me sigan viendo a mí. Bueno, eh, y pues sí, la teoría es un poquito más más explícita en la página web que encontré incluso estuve ahí eh, descargando unas imágenes para que eh, hacer más completo esta explicación de estos de estas dos teorías bien ahora una de las teorías es de cómo cómo es que fueron apilando las piedras de, de la pirámide ¿sí? la otra es también un enigma de, de cómo transportaban la la, la piedra ¿sí? ahí también hay otras dos, dos teorías y también tengo una imagen donde prueba y la otra pues es una teoría bueno también es es es no es teoría la, la segunda nomás que no encontré imágenes que lo comprueben pero igual lo, me voy a documentar próximamente para igual hacer un vídeo acerca de ese de ese tema si ¿sí? es que esta teoría que, que no pude recopilar información es de, de, de la cantera Sí, hay una cantera a un lado de las pirámides pero hay otro tema hay otra historia o, o otra información que aparte de esa cantera había otra cantera a tres kilómetros de distancia de las pirámides entonces vamos a ver el tema también igual se va a tratar sobre eso, como cómo es que eh, transportaban todo, todo ese material ¿sí? sin, obviamente sin tecnología bien pues vamos a empezar el el video espero que sea de su agrado nada más ayúdenme a darle like al, a la manita y pues ayúdenme compartiendo si en dado caso ustedes ya estaban suscritos y de pura casualidad es, están viendo que pues ya se cambió de tema de todo un poco es pues de todo un poco si ¿sí? voy a estar hablando de todo igual no voy a, a estar siguiendo de, de, de descuidar mi, la página web para todos aquellos personas que les gusten las películas, los animes, voy a estarles este, retroalimentando cuando suba nuevo, nuevo contenido. Sí, pero ahorita es me quiero enfocar en temas eh, que son de mi pasión. Bien, pues compartan, denle like y vamos a, a, a iniciar con el tema. Bien, vamos a empezar con el video. Eh, hay una imagen, una fotografía donde nos, nos documentan que las pirámides fueron descubiertas cuando estaban enterradas por polvo, por arena. Sí, eh, de mi forma, de mi punto de vista, para haber podido construir este estas pirámides, estas edificaciones, debió haber habido otro tipo de ecosistema, ¿sí? tanto ríos como bosques, bueno si sí hay un río a un lado que es el río Nilo, pero debió haber habido mucho más ríos o canales que probablemente pues sí los los pudieron haber construido, desviado el, el flujo de, del río Nilo para construir canales, porque una de las teorías es de que <coughs> En un, había una cantera a 13 kilómetros de distancia de las pirámides, entonces para poder transportar todas esas piedras los hacían a través de ríos ¿sí? y, y es un punto que vamos a tomar ahorita a través de imágenes, les voy a estar comentando este punto eh, la otra, hay otra cantera muy cerca de, de las pirámides ¿sí? estas esta pirámide, eh, eh, esta cantera eh, es ilógico que hayan sacado la cantidad de rocas de, de esa cantera para poder construir todas las, las pirámides pero pues igual es algo es algo creíble que de ahí también pues es una cantera incluso hay este restos de, de bloques que no fueron transportados bien como desperdicios pues bien ahora de la segunda cantera que está a 13 kilómetros de distancia según algunos este arqueólogos para poder haber sido transportados desde esa distancia a las pirámides, tuvieron que haberlos transportado sobre botes. ¿sí? Ok. Eh, eh, los transportaban sobre botes. Eh, ¿Cuántos podían transportar? Dos, tres. Si sí, había barcos eh, grandes, se podría decir cuántos podrían haber transportado en un bote grande. Unos diez bloques. El problema no es el transporte del, eh, por atraer del río, es, es factible esa, esa teoría. ¿sí? El problema es de su, su transportación ya en tierra. ¿sí? Porque No creo que haya habido un río a un ladito de la pirámide. ¿sí? Tuvieron que haberlo transportado a lo mucho, por lo menos unos 100 metros o 200 metros. O pónganlo el medio kilómetro. ¿sí? Medio kilómetro de, del río más cercano que haya estado ahí. Ahora, una vez que se bajaron del barco, ¿cómo fueron arrastrados o trasladados de a un lado del río hacia la pirámide? Una de las teorías es que con varios hombres, a través de cuerdas, amarraban la, la piedra y la jalaban, la jalaban a, hacia adelante. Otra teoría es que las empujaban, ¿sí? pero para poder jalarla, una teoría es de que ponían troncos debajo de la piedra y pues ya la, la iban jalando o empujando. ¿sí? Eh, la otra teoría también es de que no usaban troncos, sino una plataforma como tipo lancha, pero tenían que estar humedeciendo la tierra. Esa es una teoría que mm, a mí me, me no me gusta, ¿sí? Ok, eh, mi, al, al iniciar el video yo, yo dije que pues aquí había otro ecosistema, probablemente sí, había otro ecosistema, ¿sí? un poco menos árido, ¿sí? o quién sabe, no estaba árido, no tenemos este, ahorita un dato de que nos digan, no, pues sí, era una selva o algo así, ¿verdad? Pero igual, la teoría, según esta imagen que le estoy poniendo ahorita, eh, si ustedes ven, hay una pesa, es un experimento que se hizo, eh, hay una pesa eh, encima de una plataforma donde la tierra o la arena está suelta, no está húmeda y a un lado está la ya humedecida. En la, en la que no está humedecida, pues al tirar de ella, pues igual la, eh, la plataforma se entierra sobre la eh, debajo de la arena. Entonces, esto no permite que, que se pueda deslizar fácilmente eh, el peso. ¿sí? Y en otra imagen, eh, pues está humedecida. Es, esta, esta teoría no, no creo que sea factible. ¿sí? Porque, pues, en primero, eh, la imagen esta que les estoy poniendo, la, okay, las, las pirámides se, se descubrieron cuando estaban sepultadas por toneladas de, de arena pero en aquellos años, hace 2700 años antes de Cristo, que ahorita ya son más de 4000 años, este, si había otro ecosistema eh, con mucha agua, eh, ¿cómo, pues, cómo, cómo, cómo regaban el donde iban a pasar los bloques. Sí, yo no creo que diga estado siempre árido entonces yo yo descargo toda esa, esa, esa probabilidad de que tuvieron que estar mojando el paso donde iban a, a pasar los, los bloques con madera o sus, o sus estos soportes sus plataformas donde los, los trasladaban sí, eh, yo pienso que pues era un piso más firme porque pues no estamos seguros si estaba eh, el clima siempre ha estado así de árido eh, no creo que haya sido así. De hecho, hay un dato de la esfinge que va a ser otro, otro vídeo Verifica que efectivamente había otro tipo de clima, no siempre fue árido. Bien. Ahora, ¿cómo fue eh, hecho la construcción? ¿Cómo, ¿Cómo fue construida la pirámide? Esta imagen. Eh, nos nos este, especifica que para poder hacer el apilamiento de, de las piedras, eh, construyeron una rampa, ¿sí? una rampa que es a, a lo largo, para poder este, ir estivando las, las, las piedras. Pero para eso se ocuparon muchísimas muchísimas manos, muchísimos, muchísimas personas. Sí. Si, si jalar una piedra de dos toneladas horizontalmente es complicado, aún así traiga maderas o plataformas y se humedezca el, el, el piso, la arena. Ahora con una inclinación, la inclinación según la rampa que con la que lo construyeron estaba a 20 grados de inclinación, eh, pues jalarla en su vida pues se ocupaba todavía muchísimo más personas para poderla jalar o empujar ¿sí? esa es una de teoría de cómo, cómo se construyeron las pirámides. pedámenes eh, yo, yo descarto esa teoría ¿sí? para empezar este, tuvieron que haber eh, construido la, la rampa con mismos bloques ¿sí? o sea, tuvieron que ir ir creciendo la rampa pero no hay vestigios de, de esa rampa la otra teoría es de que construyeron también rampas pero uh, cuando iban formando la pirámide hacia arriba la iban la iban construyendo las rampas para poder apilarlas como aquí se ve en la imagen eh, probablemente sea una teoría pues válida pero pues igual no no no creo porque igual es lo que le comenté eh, en la teoría pasada, ah, si, si jalar una piedra de dos y media toneladas horizontalmente, ahora con una inclinación, eh, no creo que hayan llevado tanto tiempo, o lo hayan hecho en muy poco tiempo, perdón, eh, con ese tipo de dificultades. Bien. La teoría que yo sí considero más factible para poder estar apilando las piedras una encima de otra es a través de grúas ¿sí? como esta imagen que les estoy mostrando eh, es más factible ¿sí? porque porque es más fácil usar peso como piedras como un tipo una tipo de balanza se amarra la piedra de un lado se deja eh, un péndulo donde se le va a colocar peso, piedras, y pues eh, en, en sí, pues si los egipcios eran tan, tan, tan inteligentes en matemáticas, este, pues iban a equilibrar el peso de la piedra para que casi casi una sola persona nomás tirara de un lado y la piedra se levantara, obviamente usando un contrapeso, y así poderla girar e irla estibando. Uh, y así pues. ¿sí? Es, es una teoría más factible el uso de grúas, no rampas. Bien, quiero hacer una corrección de, de anteriores videos donde planteaba que duraron mil años eh, construyendo una pirámide, el cual estaba equivocado. Sí, eh, ya investigué y en realidad lo que tardaron fueron 20 años, ¿sí? eh, usando 170 mil toneladas o más de peso de piedra. Sí, esto equivale a un aproximado de 2.3 millones de bloques. ¿sí? Es lo que estuve investigando. Quiero corroborar y pedir una disculpa si me equivoqué. Igual, háganme, háganme saber en qué de lo que le estoy platicando este, estoy equivocado. ¿sí? Yo me quedé con esa duda y, y me puse a investigar. Y pues sí, estaba equivocado, pido una disculpa. Pero ese es el dato oficial de, de lo, que se, lo que pesaban y lo que se ocupó para construir y el tiempo que tardaron en construir una pirámide. <coughs> Bien, eh, pues aquí vamos a dejar el video, espero que les haya gustado, eh, recuerden de, de darle like si les gustó este video, voy a seguir subiendo, documentándome para pasarles esta información que eh, muchísima gente no sabe. Eh, espero que no me crean todo a mí, que se pongan ustedes a investigar si les, si les interesa el tema y pues me desmientan en, si, si creen que en algo estoy equivocado. Bien amigos, compartan este video, denle like, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.